de la visualización y de sanar eh, a través de la visualización es muy interesante para algunos que ya tienen tiempo ya pueden ir saben que la mente De sufrir es en qué es lo que yo deseo sentir. Si no quiero tener dolor, ¿qué quiero tener? Ah, alivio, ¿verdad? relajación. Tengo que pensar en qué quiero, no en lo que no quiero. eso es una tendencia que tenemos todos los seres humanos. Inicia el año y pienso en lo que no quiero que pase. Pero nosotros no soltés, no funciona. Lo que nos genera es estrés, miedo y es angustia. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio con esa hojita que ustedes tienen. ¿Ok? Tienen, eh, ¿verdad? Ya hoja y para escribir. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es que ustedes van a imaginar que ustedes ya vivieron todo el año 2020. Y ustedes vinieron el año 2020 como el año de las oportunidades, el año de los regalos, muchas oportunidades por todas partes. Y ustedes lo vinieron como quisieron vivir. Ustedes manejaron todas las situaciones como ustedes querían manejarlas. Y terminaron el año como ustedes querían terminarlo. Y ya se terminó. Estamos al final del año 2020. Entonces vamos a hacer una pequeña visualización así con música, pero con la luz encendida. Entonces, yo les voy a decir en qué momento van a escribir. En el momento en que yo les diga escribir, van a escribir lo primero que ustedes, sin analizar así lo que les venga desde la intuición, verdad, desde su visualización. Entonces, piensen... El año 2020 ustedes vivieron con la actitud que querían vivir cada día. Ustedes terminaron el año muy no bien. Fue una nueva década, un nuevo inicio de década. Fantástico para ellos. Se supone escribir en mi hoja. ¿Qué cualidades logré desarrollar en el 2020 en mi propio ser? ¿Cuáles son las cualidades del año 2020? Fue que de manejé los retos que se presentaron durante el año, pensando en que ya terminé, que estoy al final del año 2020, y que estoy pensando en cómo afronté los retos del año. ¿Cómo lo hice? ¿Con qué cualidades o con qué especialidades afronté los retos? ¿Cómo les fue? En esta primera parte. Bien. Ahora, luego de esa, de esa primera visualización, lo primero después de eso es cómo va a ser mi relación con esta persona. la pregunta ¿a quién le tengo que pedir permiso yo para mi bienestar? yo le tengo que pedir permiso a alguien para yo ser feliz y yo les hago esta pregunta porque a veces tenemos situaciones en las que vivimos en las que le hemos dado mucho poder a otros, llámese parejas, familia, llámese familiares, llámese trabajo, llámese lo que sea. Pero aquí no tengo yo que pedir permiso para yo ser feliz. Yo tengo una capacidad muy grande. Soy libre. O sea, aquí hay algo que se llama derechos humanos. Que me dio se cumple, ¿verdad? Pero yo tengo derechos. O sea, yo tengo posibilidades. Entonces yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Eso es algo que yo puedo hacer. ¿Sí? Pero vean qué pasa. Yo a mí, para iniciar este año hice un ejercicio de dos días de silencio. Total, total silencio. Eso significó que yo no tenía celular, no contesté mensajes, le avisé a todo el mundo, fue antes del 31, ¿verdad? Porque yo sabía que 31. Pero fueron dos días donde yo dediqué mi tiempo para limpiar como la misma limpia que hace uno de fin de año con las cosas que acumuló, pero mentalmente. Y mi idea del silencio era conectar o tomar muchos tesoros vivimos Vean qué interesante en mi experiencia. Como yo estaba en silencio y mi intención era no pensar nada extra ni en nadie, ¿eh? solo estar en un estado mental de paz, conectada con mi esencia, nada más. Lo que sucedió es que empezó a activarse, que creen. Yo no me lo esperaba, pero ahí lo sentí. Empezó a activarse el subconsciente. O sea, me desconecté de qué voy a hacer en el futuro, qué pasó en el pasado, nada de eso. Entonces empezó a salir un montón de otras cosas tan interesantes. Que si yo no hubiera hecho silencio, lo que yo tenía guardado de mí, ahí, que es más en mi relación de, de yo con el propio ser, que no estaba con influencia de nadie solo yo conmigo misma. No hay cosas guardadas de mi relación conmigo misma que necesitan sanarse. O sea que, que si yo no lo sano el próximo, en este momento, en este año, voy a continuar arrastrándolas. Y e incluso me di cuenta de cosas casi como del momento en que empezó una mala relación con el propio ser. Gracias a ese espacio que me di para mí. Yo, interesante! O sea, todavía aquello, a mi mente, cuando está limpia, cuando no necesito hacer nada, porque lo demás son distractores. Entonces, ahí me fijé que eh, en mi relación con el propio ser, si ustedes quieren hacer una práctica de silencio como esta ayuda, por lo menos si no dos días, pues unas horas, ¿verdad? Pero podemos visualizar conmigo mismo, con este ser que soy, si el 2020 es el año de las oportunidades y es mi año de ser, de tener la mejor relación con el ser, o sea, la que siempre quise tener conmigo mismo, conmigo mismo. ¿Cómo sería esa relación? O ¿qué quiero yo para este ser que soy? ¿Cómo me quiero sentir conmigo misma o conmigo mismo este año? No lo vamos a escribir este unas angelitas que en este momento son dos, se eh, van a conectar ellas con Dios y la intención es que van a ir pasando por cada uno de ustedes y van a ustedes recibir un papelito con una virtud. Y esa virtud que les toca, nada es casualidad, nada de hecho lo que pasa es casualidad. Por eso vamos a ver otra charla. Sin embargo, la virtud que les toca ahora, la que les va a tocar es la que tienen que tomar en cuenta para la relación con el propio ser. ¿Sí? Entonces, las señoritas pueden pasar, aunque no hayan terminado de escribir, van a ir recibiendo una cualidad y la idea es, cuando la reciben, le pueden sacar una foto, espera, porque la van a tener que volver <risa> para seguir el juego porque esto le llamamos el virtuoscopio, el horóscopo no es que de virtuos. Entonces, la que le sale ahorita es la actitud para la relación con el consigo mismo, consigo mismo. Estamos, seguimos. ¿Qué creen que es el observador? lo más grande de todos los obstáculos el miedo. el miedo y el miedo nos acompaña desde que somos muy felices nos ayuda mucho a sobrevivir sí pero en qué momento el miedo en este momento aquí ahora ya ¿sí? es un obstáculo estoy cansado de vivir así y a veces el obstáculo más grande es porque de algo pequeñito, porque el miedo se hace tan grande, y porque mentalmente y emocionalmente hay tanto miedo, las situaciones me paralizan. Hay tantas posibilidades y yo con miedo. Y a veces los miedos de miedos. <ríe> o sea, si pusiéramos una lista tendríamos, no sé, muchísimos, ¿verdad? Pero, ¿cómo quiero vivir yo lo en ¡Oh, mismo entre comida? Hay una frase tan bonita que. <risa> y no me acuerdo cuál de los dos. Creo lo que Charlie Brown le decía: Uy, es que un día nos vamos a morir. Y entonces creo que Snoopy le decía: Sí, pero todos los otros días estamos vivos. ¿verdad? Era algo así la traducción, <risa> tal vez más poética. Pero me gustó mucho, porque, ¿verdad? Ok, miedo a que me asalte, pero ¿cuántas veces me van a asaltar? O sea, de 360 y pico días, tal vez nunca. Yo voy a vivir con miedo todos esos días. Y sí, Las almas van a dejar sus cuerpos, yo también, pero mientras no los dejen, yo estoy aquí. En fin la gente también pero el miedo lo que me hace es revivir una situación que no ha pasado como si hubiera sucedido con la misma angustia o igualmente puede ser que una situación pasó me hizo, me hizo daño pero cada vez que yo la recuerdo usted sabe que uno vuelve a sentir lo mismo hasta el, físicamente uno experimenta lo mismo con solo recordar La mente, Entonces voy a seguir recordando lo mismo, porque tengo la oportunidad ahora de cambiar ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es respecto lo, al miedo en el 2020. Porque el miedo yo ya no le voy a oír. Yo le tengo que conversar a este miedo, porque si ha sido mi compañero, ¿cuántos años? No se ha ido ahí está la familia todo el tiempo a vez es chiquitito, a veces de grande a veces de gigante pero tengo que hacer algo con él entonces lo que vamos a hacer la primera parte aquí ¿qué quiero decirle yo a mis miedos este año? particularmente a ellos porque este año es mi año de oportunidades y va a ser libre obstáculos. ¿qué les voy a decir yo a ellos? inspírense en escribir en su equipo En las angelitas con con Dios <risa> les van a ir repartiendo aunque ustedes pueden seguir en su reflexión pero les van a repartir la virtud que les manda Dios para que trabajen para que logren superar los miedos en cambio entonces que la virtud extra de ayudita Cuando cojan, cojan así conectados. Esa es con la actualidad. ¿Cómo vamos? Muy bien. Muy bien. Porque dentro de las causas del sufrimiento muy fuerte, eh, tiene mucha relación con la prosperidad o la falta de prosperidad. Igual pues no necesariamente un alma que tiene mucho siente felicidad siempre, pero hay un sentido de seguridad más grande. Eh, pero hay miedo también de perder lo que se tiene. O de mal usarlo. Recuerdo a alguien que se pensionó y recibió un montón de plata por su pensión, que ella creyó que había habido un error. Y recibió un montón de plata y me dice: Yo necesito. O sea, eso me generó tanta angustia. Por, por tener tanto, después no saberlo usar bien. Entonces, el tema de la prosperidad, tanto de no tener, de tener, eso, ahí tenemos. Siempre como algún conflicto. No sabemos a veces si estamos usándolo bien, con sabiduría, o nos da miedo que este año no, no haya, o tengo deudas, o tantas cosas, ¿verdad? Entonces si yo me pusiera en un modo de mental como de oportunidad, ¿ya? Y de ayuda así especial, que si este es un año especial, eh, en términos de prosperidad, y podemos hablar de términos de trabajo, en términos económicos o de ingreso, o de bienestar físico, ¿verdad? ¿Qué quisiera yo, qué desearía yo para este año? Y ahí háblenlo desde el corazón. ¿Qué es lo que ustedes desearían? Igual las angelitas van a pasar por sus lugares. La virtud que les salga ahora es la virtud que hay que poner atención para el área de la prosperidad. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Sí? En general, en general, ¿cómo no quisiera yo que fueran mis relaciones con los demás este año? ¿Qué necesito yo para, para eso? ¿Qué quisiera yo este año 2020? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Bien? Entonces, mentalmente nosotros ya, eh, ya creamos algo muy importante. Pero ahora vamos a tener una tarea, especialmente en el mes de enero. Para nosotros, el mes de enero es, muy, es como la base. De hecho, por eso tengo tantos ángeles aquí. Quienes adornaron de ángeles querían hacer una bienvenida angelical ¿no? para ustedes. Pero es el arquetipo de un ser divino que tiene forma humana, muy cercano al ser supremo. Es un ser muy espiritual, muy lleno de amor. Eh, y es un ser con forma humana, o sea, que se relaciona con nosotros, ¿verdad? Entonces, para. Lograr tener esa sintonía con, con ese estado angelical, con, que, que sea lo que dirija al mundo, ¿verdad? Ustedes ven que este ángel de aquí a mí me encanta, porque pues un ángel protege, cuida, abraza a la tierra, ¿verdad? Es como que en vez de estar llorando por todo lo que pasa, Y, y, y cuidar. Entonces de esa manera, en enero, la idea es que ustedes, de esas cualidades y eso que ustedes pusieron, lo conviertan como en bendiciones diarias. Por ejemplo, si a mí una de las cualidades que me tocó fue la independencia, entonces esa es ser mi bendición para el día. O sea, hoy voy a tener un día así con esa característica. Cada día de enero practicar hoy. Nosotros lo practicamos desde que amanecemos bien temprano en la mañana. Y visualizar que yo el día de hoy voy a vivir así. ¿Sí? Solo enero. Hoy estamos en ¿Qué nos quedan? ¿No Unos 20 ¿Sí. cuántos bueno, días más. No? Silencio bueno. también se los recomiendo para limpiar lo que sea que haya que vivir, que emerja lo mejor del ser. Y um, esa hojita la pueden tener, yo usualmente siempre la tengo y a final de año la reviso también o a mediados de año. Entonces, tenganla por ahí. Eh, todo lo que uno escribe y lo que intenciona tiene, pues así definitivamente como que va direccionando las cosas, ¿verdad?